Hola, ¿qué haces? Soy Andy García, Polifacético 2.0, y en este canal, pues de vez en cuando voy a publicar vídeos sobre diseño web, posicionamiento SEO, eh, gestores de contenido o redes sociales. Ese es mi trabajo realmente, pero también se me puede escapar algunos sobre eh, astronomía, ciencia, tecnología, viajes, Disney, humor, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Así que ya sabes, si piensas que te puede molar, ya te estás suscribiendo. Y ya te estás olvidando también de la televisión. Porque la televisión tiene los días contados. A no ser que tengas la suerte de que tu televisión tenga internet.